¿Qué quiere decir? Yo lo vi ¿A quiénes? Sí, quiénes eran ¿Quiénes eran? ¿No me está escuchando nadie? No ¿Seguro? Sí, no. no Esto es confidencial No hay nada malo a ver, ¿no? No, no ¿Eh? No, Era mucho Tranquilo, la ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Hable tranquilo. Pues... No, eh, eh. Ya sé quién es el extraterrestre. Sí. No, no puedo decir ahora, le voy a todo a su momento. Cuando llegue el momento lo dirá. Sí. Pero por ahora soy el único testigo y debo seguir vivo. Me voy. No me cuenta nadie. Muchas gracias por su testimonio, Estoy esperando que se me pase a los despertos del alcohol. 这样